Señor director, tenemos lo de lo del, lo del cantante, lo del mayor, Girón, cuando en juicio dijo todo lo que se movía. Como quien dice, él dijo, a mí me dijeron que yo era el que manejaba todos esos cuartos. Y yo era el que recibía y se lo daba a la pastora, se lo daba a Adán Cáceres, y se lo daba a fulano. Y comenzó a mencionar y a mencionar, a mencionar. E incluso dijo en audiencia, si le pasa algo a mi familia... O me pasa algo a mí, hago responsable al mayor general, a Cáceres. Él es director de la Guardia Presidencial asignado a Danilo Medina. No estamos hablando de cualquier vaina. Entonces, eso me asombró a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso se ha ordenado una auditoría a la policía ¿qué busca eso? aquí hay gente que solicita su pensión y no se la dan y se la retienen cuando esos, cuando esos cuartos están ahí, en el instituto en el, en el COSO hay un, hay un banco de la policía y a esa gente, ¿ustedes escucharon cómo ese militar? Dijo? que le hacen un préstamo de su propio dinero ahorrado y le cobran un 28% oye, le cobran un 28% y terminan tragándole el sueldo robándole el dinero de sus especialismo robándole el dinero del uniforme, dice a mí en 27 años me han dado uniforme dos veces, usted cree que eso es posible y dice y en esta dirección del de honorable eh, hombre ejemplar Edward Sánchez, ¿qué dice él no me han dado uniforme lleva ocho meses buenas noches, dígame usted Sí, buenas Pitágoras. Sí ¿Con respecto a ese? ¿Pitarlo? Sí Yo pensando aquí así Si a esos jefes le piden A sus subvenciones a, a los coroneles 20 millones de pesos No, a, a los generales para dirigir las plazas Eso es lo que bueno, dijo él a, a ese jefe hay que decirle Que esos 100 o 150 generales Tienen que dar la mitad Al gobierno para... Ya, organizar eso, esa corrupción, esa corrupción ya legalizarla, la mitad para los hospitales. yo creo que se hace algo más. Y a a o a, a, a, a, a los jefes, que, que, que pone a, a esos a eso generales, están en la mitad. No los generales. Tres cuartos de la mitad, y unos un, un chile, todo. Los generales de este que, país. 10 millones de pesos sea para los hospitales, yo creo que se hace sea, sea como así No, porque entonces, decir... que ni el presidente ni nadie va a averiguar eso, todo el mundo lo sabe menos el presidente y menos lo, lo, lo, lo, lo, lo... Sí, los jueces y los fiscales ni nadie, nadie se mete ¿Y, y el presidente sena senador el diputado diputado y diputado y de esa gente de la ciudad, claro. lo que lo convierten en ley entonces, ya O sea, usted dice... que se quieren drogas, que se en droga, que se mueren. es lo que quiere decir? matamos para la tuya y los tipos dándose su pase sí, sí, un colmadón, sí, sí, sí, y, y, y, y, una vez, no, no sé si, si fue en este año, no, no, no, no, no, no, no, no este año, este año, ni nada, ni nada, ni muese, ni nada. eso Porque fue, eso fue, sí, sí, sí, sí sí, sí, esto, sí, sí, es verdad, que, que, que, que, que, que que, que no es déjame pasar a otro, gracias, Dios mío, pues no se para, eh, está encojonado, el hombre quiere que le... Pero haya... Como decía la tarjetita que yo presenté aquí, punto de droga de fulano, se lleva droga a domicilio, los pericos, los kilos, las cosas, las cosillas, ¿qué? la cosilloquela, que sé yo cuánto, cinco, tal, tal teléfono, en tal dirección, se está acabando el mundo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, hermano. Se está acabando el mundo, señor. Yo anoche decía, pitado, sí, Uno... para que lo sepa uno pensando que cuánta gente se muere por falta de tres chiles y esto gente hablando de, de tres millones de ¿cómo, ¿cómo que hay cuatro Penal. Sí. ¿Tú sabes que muchas veces nosotros abogados por una mala actuación en vez de defender al cliente lo que lo llevamos es a la, a la tumba, a la tumba mira, Felipe, te cometió un error, gravísimo y es que tú no puedes enfrentar a la juez que va a conocer un caso claro que no que se, predi... se predispone en tu contra inmediatamente y toda y toda toda y es toda tú... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. tú no puedes estar en contra del hábito? no es de pelota que va a cocinar Claro que no. O tú, Entonces, o tú ponerte, en un, oye, oye, oye Wilson, o tú ponerte en un turno al bate y ponerte en contra de la ampalla. te fuñiste, te va a cantar todo el ahí. Claro, desde ahí, desde ahí comenzaron mal. Entonces después, con esa acusación también preparada del Ministerio Público, ellos quedaron acorralados. Sí, señor. Y con esas declaraciones del mayor. Lo hundió. El Y se sea, lo comen Eso el Ministerio Público, yo lo felicito. Sí, muy buen trabajo, hasta ahora. Pase buena noche. Buenas noches, tengo otra llamadita aquí. Buenas noches, dígame usted. No, Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Dios, ¿cómo te está? Muy bien, gracias a Dios. Sí. un sí. fuera de orden, no sé sí. el tema que tienen. No te preocupes, este, adelante. Quiero hacer una reflexión. Quédate ahí, no te muevas. Que Cuando entre una llamadita directa, la de WhatsApp se suspende. Quédate ahí para que me haga la anécdota ahora. Buenas noches. noches. Buena, buena. Hermano, para poder aprovechar tu llamada, bájame totalmente el volumen del televisor, que así, no, así me hace feedback y no te puedo escuchar bien. Dime. Tado, tado? Sí. Oye, ¿tú sabes qué? Sí. allá porque allá había dos personas que él había dado y él está en una cárcel de delimitada y él no paga la radio ¿a quién tú te dices? ¿a Adam Cáceres o, o, o al mayor al mayor Girón? ¿el mayor Girón? sí sí, lo que pasa es que tú sabes que con lo que él ha dicho lo que él ha declarado tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad porque teme por su vida él ha hablado incluso, fíjate lo que él dijo y eso es algo muy temerario lo que él le expresó. Él dijo que tan solo con estar en contra de un jefe de eso o contravenir una orden que le daba a usted lo mataba ¿Mm? y que usted era hombre muerto. Entonces si le dijo así, pues ya usted sabe. Tienen que ponerlo en un lugar especial por lo menos por ahora porque si a, lo, a, a los trapos de imputados de Debre por ser rico, lo pusieron en Najayo. Le habilitaron un área, le pusieron aire acondicionado Le pusieron internet Le llevaron box print, le, le, wow. le, Lo sacaban a la chula Lo llevaban en la mañana a caminar al estadio De noche lo dejaban ir a fiesta En la noche iban a dormir mucho con sus esposas Bueno pues este hombre que, que ha, ha sido un hombre clave Y que toda la investigación que hizo el Ministerio Público Con sus declaraciones Ha metido a todo el mundo al medio Y no ha dejado asombrado Mira cómo estaban los abogados y todo el mundo los memes están por ahí. Yo no quise traer memes de eso porque no me gusta la justicia. Además estaban... Como quien dice... Buenas noches. Cuídate. Como quien dice... Nos jodimos. ¿Cómo defendemos esto? Bueno, y ustedes ven que hay abogados que estaban asustados que hasta se les olvidó el derecho. Dime ahora, buenas noches. Dime ahora, mi hermano. Ahora sí te escucho. Dime. ¿Cuál es la anécdota? no sé, ¿tú te acuerdas cuando Codetel, claro, esa gente estaba eh, identificando todos los números que uh -huh. te hacían firmar para que ese número correspondiera a ti sí. y lo pusieron de relajo sí. eh, con toda esa eh, o sea, poniéndole los números de uno de teléfono y todo eso, sí. entonces yo veo que en México el gobierno de México, para tú comprar un chip en la calle, ya te no puedes comprarlo tú tienes que poner tu huella tú tienes que identificar todo o sea, que ese número es tuyo entonces, eso está prohibido en México. Aquí yo veo en la calle que están vendiendo chips. Entonces, ¿cómo tú quieras que se acabe la delincuencia, los extorsionamientos, la gente de la cárcel, extorsionando, llamando, si no prohíben la venta a todo el mundo de chips, si saber quién está llamando? Yo creo que eso hay que regularizarlo. Lo que quieren hacer, si usted compra un chip con su cédula, su huella, porque ya se sabe si van a extorsionar, que ese número pertenece a quién. Pero mientras se está vendiendo la calle, eso era para, para engañarnos, conseguir cuarto y lo mismo de siempre. Yo creo que el gobierno de México está haciendo eso para evitar la delincuencia y las extorsiones que se hacen y están haciendo ahora. Pero el gobierno no quiere hacer nada con eso. No sé, hay que hacer algo con eso, Dios mío. Sí, mira, algo... Eso es bueno. O sea, bueno, tú has dicho algo muy importante que después de esta llamadita, yo voy a, yo voy a reflexionar. Aquí no se mueven porque nadie se mueve con las grandes compañías telefónicas y sus intereses. Eh, y los que han puesto ahí a dirigir en Indotel son negociantes que no saben nada de eso. Y no han tomado medidas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le vas? Muy bien. A usted la familia. Muy bien, Pedro. Que saba. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, ahí le mandé un video de un play que tenemos baldío digo, con viejas de perro y el bajo, ya la gente no lo aguanta. Y es... el...